Buenas tardes. Yo tenía estructurado hacer solo tres anécdotas de caminos de encuentro, pero faltaba una parte muy importante, post-invasión. Una vez abandonamos todos los métodos esotéricos y en la novela se produce un encuentro, la protagonista comprende su intuición, busca otros recursos. Y entre ellos, control mental sí. Y desarrollo una gran capacidad para las programaciones mentales. Recuerdo como hoy la programación que le hice a Amparo para el ascenso de categoría. Ella me dijo que era imposible, que eso demoraba mucho. Yo le dije, no, yo hago un método que acabo de aprender de programación mental en control mental Silva que se llama centro del escenario y paso a explicarlo. En la primera escena tú ves la situación actual. En la segunda escena tú vas estructurando un guión con todo lo que tú quieres que suceda detalle por detalle. En la tercera en el tercer acto, me llamas y me dices que todo está solucionado. Ella siente, siento respeto hacia este tipo de disciplinas, vamos a llamar habilidades. Pero no la vi muy empeñada en hacer las programaciones. Yo mientras tanto, paralelo acá, hacía la programación que ella me llamaba, me decía que todo estaba resuelto que había llamado al profesor y que el profesor le había dicho que fuera a firmar. Bueno, se dan los tres días. En el primer día tú haces los tres actos. En el segundo día haces el segundo y el tercer acto. Y el tercer día, solo el tercer acto. Ella tenía que llamar al profesor para preguntarle cómo iban sus trámites. Ella dice, las doce y cuarto, el cebante de las 12, pero voy a cumplir con mi, mi tarea. Ella llama y el profesor le dice, yo tenía, desde ayer trato de localizarla. Dice ella, sí, dice, si sí es que tenía que comunicarle que ya salió su ascenso. Y ella le dice, no puede ser. Sí, profesor Amparo, ya salió. Es que no puede ser. Y el sí puede ser, ya le salió. Pero en su mente ella pensaba, ¿cómo eh, Rosemary me dijo con las palabras exactas lo que el profesor me iba a comunicar? Pero él creía que era que no entendía la buena noticia, no la creía. Ella estaba en su librería favorita y marca el teléfono. Yo había programado aquí que iba a entrar la llamada y yo en vez de decir aló, digo Amparo. Dice ella, bruja, bruja, salió tal como tú me lo dijiste. Todavía no lo puedo creer, imposible, pero pasó. Las personas que la escuchaban, lo mínimo que pensaron es que el gobierno había caído y todo el mundo la conmoción que se formó cuando ella cierra el teléfono, ella les explica la programación de centro del escenario. Todos querían saber mi teléfono y ella, en, en su forma tan de tanto humor y tanto misterio, dijo: No, este es mi bruja personal y no les voy a dar ningún dato. ¿Qué pasa? Que yo se lo comento a Denis. Denis me dice, "Yo me voy para Europa y yo tengo que alquilar mi apartamento, pero yo quiero venderlo." Digo, "Cuántos días faltan 10 días, no hay problema. Vamos a alquilarlo con opción a venta." Y para ella utilicé otro método, imágenes doradas. Yo esa esa programación te permite visualizar los detalles más pequeños. Yo hice la programación, no le dije a ella que la hiciera. Y cuando yo le digo a ella, antes de irte, va a llegar el señor, el, los bienes raíces, ya le han hecho el contrato, y el contrato va a traer el cheque del abono, para que le reserven la venta, con un clip azul la cara de espanto que ella puso, porque era atreverse a dar tantos detalles. Esto no puede ser. Al día siguiente, llegó el cliente, le habían hecho el contrato, y adjunto al contrato, un cheque con un clip azul. Denis lo guardó por muchos años, porque ese era como la prueba de que con la mente podemos programar el futuro. Por eso que hay que tener mucho cuidado con lo que pensamos, sobre todo cuando nuestros pensamientos son negativos. Con nuestros pensamientos construimos el futuro. Tratemos que ese futuro sea próspero. otro de, los, de las anécdotas que le puedo contar que lo puse en el primer borrador y después lo eliminé, fue el secuestro del padre José. El padre José había puesto una tela con una cita de Isaías 9.2. El manto rebosado en sangre y la bota que taconea con fuerza serán pasto de quebra. Hay una misa de difuntos en Chitren, una misa de cuerpo presente, y viene uno de los ministros de Noriega, el que le decían el bachiller, y ve y dice, esto es para Noriega. Lo copian, se lo dicen a Noriega y arrestan al padre José. Nos avisan a un cuarto para las 12, medianoche. Todas las mujeres civilistas nos fuimos para la iglesia. Y yo recordé que en la Edad Media se invocaba al pueblo con toque de campana. Y comenzamos a tocar, pero esa campana es de, que anuncia muerte, que es tan, tan, tan. Desde las 12 de la noche hasta las cuatro y media del día siguiente, cuando nos regresaron al Padre majada Pero en ese interín se dieron de todo. Había un grupo de mujeres muy cercanas a la iglesia que iban entre 60 y 80 años. Eran las más furibundas. Nos metieron ahí un G2 que él dijo... Ni loco, yo voy a golpear mujeres, ni me las voy a llevar, ni nada por el estilo. Llegaron los padres de Tolé, Agustinos, pero acá junto con el padre José estaba el padre Paco. Y el padre Paco, cuando se ponía bravo, eso era una cosa incontrolable. Y el padre estaba buscando la llave para ir a la policía a buscar al padre José. Una señora ahí, muy allegada a la iglesia, la había escondido. Y yo dije, no se preocupe, Padre Paco, yo lo llevo. ¡Ay, Dios mío, los matan a los dos! Entonces yo comprendí que era un exponerse de una manera estéril. Pero nos quedamos, llamó Radio Impacto, Radio Calacol se prendió todo el pueblo, los borrachos tocaban campana, eso eran filas, y éramos un señor. Monseñor era muy allegado a los militares y dice que ya los militares le habían prometido. Todo el mundo calladito y le dije, disculpe Monseñor, con todo el respeto que usted se merece, la iglesia es del pueblo de Dios y no vamos a dejar de tocar campana hasta que no veamos como Santo Tomás con nuestros propios ojos ver al Padre Maharaj porque no le va, no va a pasar lo mismo que con el padre Gallego. Llegó otro padre que estaba en Monagrillo pidiendo que cesaran los toques de campana y no hubo forma. A uno de los que iba en el carro lo detuvieron porque fuimos a la emisora, hicimos un llamado al pueblo y el pueblo fue en masa. Incluso personas del partido PRD y todo el mundo era una efervescencia increíble. Y cuando pasaba la chota, le gritábamos de todo. Fueron pasando las horas, pero teníamos una estrategia. Pusimos gente en los aeropuertos, en la frontera, chitreanos ahí en todas partes. Y yo dije, si a las cinco de la tarde el padre Majada no está aquí, Vamos a idear que los chitreanos que viven en otras comunidades se tomen todas las iglesias y se toque campana a nivel nacional. Se corrió la voz, lo supieron, regresaron al padre José. Él no sabía qué estaban haciendo y lo iban a llevar, lo iban a deportar para España. Tenían otro plan oscuro, mucho peor. Bueno, cuando el padre José llega a Chitré, se va en masa con toda esa gente que estaba alrededor del salón parroquial cantando un pueblo que camina. Cuando llegamos a la iglesia, se hizo la misa y ahí era todo un pueblo sin división política. Todo un pueblo defendiendo a su pastor. Ustedes se preguntarán por qué yo no lo puse en la novela. Acababa, o sea, la novela yo la hice en el 2000, pero cierto elemento todavía tenía cierto nivel de poder. Y yo no quería que por mi novela los padres Agustinos se pusieran en peligro. Pero eso fue en todo ese evento de lucha contra la dictadura. Con los chitreanos, no pudieron. Nosotros defendimos a nuestro pastor. Y no creímos en falsas promesas. Y, y después ya miraban al pueblo de Chitre con cierto respeto. Porque incluso las mismas fuerzas represivas decía, nosotros no vamos a atacar mujeres. Para que ustedes vean la fuerza de la mujer chitreana. Con esta anécdota concluyo la novela Caminos y Encuentros. Esto no se podía quedar por fuera. Y pasaré en, mi, en los otros capítulos a la que sigue. Y era lo que nadie creía. Un fuerte abrazo.